Bueno, hoy pues estamos en vivo, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiéndoles una vez más este así programa es. de. Pues, uh, un momento un de oración. Momento, un momento de oración, así con es. Con sus amigos. Con sus amigos de siempre, herida Madrigal. Y bueno, pues, uh, no más tantito para allá, para decirles esto. Eh. Uh, hoy.oramos.gmail.com Ese es nuestro correo personal para que si ustedes quieren decirnos algo, quieren eh, hacer una petición de oración eh, de una manera más privada, uh -huh. pues es hoy.oramos.gmail.com. Uh -huh. Ese es la, el, el, el, el correo, el correo, de, correo de, el... del Ministerio de Oración. Amén. Eh, Así es. Bueno, pues estamos muy agradecidos con nuestro Dios el día de hoy. Y ahorita También. les vamos a estar platicando porque por qué. Pero También, así es. vamos a ir a un tiempo de oración. Y, y la idea es que, eh, ¿qué es la, la, la oración? Ahí hay una regla, uh -huh. la regla de oro. La regla de oro. Y eso lo encontramos ahí en Mateo 7, del 7 al 12. Y vamos a estar viendo en la Reina Valera de 1960. Así es. Porque para todo hay reglas. Sí. Uh -huh. Para manejar hay reglas. Para poner un negocio hay reglas. Para todo hay para, reglas. Para eh, tener algunos derechos de algo hay reglas. Así y, es. Y en la Biblia también encontramos que Dios nos pone reglas claro que sí que debemos de guardarlas, así debemos de, de seguirlas hay pactos, por qué porque hay queremos la bendición claro claro nada más porque queremos la bendición sus, a cómo usted no quiere la bendición sus mandamientos oh, claro uh -huh. que sí usted quiere la bendición así eh, es. por eso está aquí con nosotros porque quiere la bendición bueno nosotros es, es, le vamos así a estar es. explicando lo que es la oración y la regla de oro eh, esto me hace recordar al hermano Tomás Villarreal. que canta un, un, pues, canto, un estribillo. Un canto. Un canto, sí. Canta un canto. <ríe> <estribillo. ríe> en un canto de, sobre la regla de oro. Uh -huh. este, Al estilo de él, uh -huh. así, sí. tipo. Regional. Eh, regional, acordeón y bajo sexto y cosas por el estilo. Eh, pero sí, la oración. Tiene sus reglas Amén así es. No es nada más hablar Aunque El hermano de él que acaba de fallecer eh, Rodrigo eh, Tiene un O dejó una alabanza eh, Muy bonita que uh -huh. yo la uso Mucho, mucho, mucho en la radio cuando Estábamos allá en, en el valle uh -huh. eh, Que es Platicando con Dios Amén, así es, platicando ¿verdad? con Dios eh, porque se convierte en una plática con Dios sí, una en, plática. sin eh, andar en, en mucho enredo sí pero si sí hay algunas reglas a, a, a seguir uh -huh. eh, como todas las cosas de, en la vida eh, claro claro y pues eh, que podemos de decirles que el, el señor eh, Siempre nos tiene la forma Precisamente de, de, de cómo Hacer mejor las cosas cada vez Así es eh, Entonces eh, ¿qué, ¿Qué podríamos decir en este momento Al, al, al respecto? Bueno, pues Al momento Podemos decirle que vamos a platicar tantito Sobre eso antes de ir A, a la oración uh -huh. eh, Hoy hay otro motivo más Porque darle gracias a Dios Aparte de, de la oración Es dar gracias a Dios Pues vamos a darle gracias a Dios Porque Esta hermosa mujer Que tengo aquí conmigo Gracias Que ha sido mi compañera de vida Gracias Ya por unos 55 poquitos, años, unos poquitos de años 55 años Así es, 55 años. Se ve muy, muy jovencita, se ve muy pollona, sí, como No, dicen, no. <risa> pero no, ya, ya, ya tiene sus abriles <risa> eh, su, su, o sus noviembres. Y hoy está cumpliendo años. Gloria al Señor. Alabo y glorifico el nombre es que, del Señor. Y muchas de gracias. felicidades, hija. Gracias. Gracias porque su amor y su misericordia han sido grandes, ¿verdad? Para, para conmigo, para con nosotros, para con la familia. Y, y pues... Eh, no tenemos palabras con que agradecerle al Señor. Le agradecemos con todo el corazón, como nos dice ahí el Salmo 103. Se bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque es el que perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te corona de favores y misericordias. Así de que alabamos y glorificamos el nombre del Señor, y le doy gracias al Señor por permitirme cumplir un año más de vida. Y pues únicamente eh, le agradecemos con todo nuestro corazón Amén. este tiempo, este momento, este, este día que nos ha dado para llevarles un, un, una palabra este, de bendición, de oración y, y para decirles si hay alguien que tiene eh, alguna necesidad en especial y quieren eh, llamarnos, quieren uh, escribirnos al correo electrónico, que lo hagan con toda confianza. Aquí estamos para, para servirles y, y únicamente este pues que sean bendecidos de parte de nuestro Dios. Amén. Que tengan la fe, la confianza y la seguridad que Él está, que Él está con nosotros. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Su poder no ha menguado. Así es de que, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Así es. Eh, amén. Bueno, pues damos gracias a Dios primeramente eh, porque nos acompañan. Gracias por las personas que ya están eh, con nosotros. Eh, les agradecemos. Amén, amén. Eh, entonces... Eh, Aquí puse un poquito el audio. Eh, uh -huh. Déjame. Gloria al Señor. Déjame bajar. Alabanza a su nombre. Eh, Aunque okay, aquí no necesitamos el audio. Ok. Gracias, Padre. Oh, Alabanza okay. a su rey. al Señor. Eh, entonces. Eh, la, la razón es que le queremos platicar con respecto a la oración y a la regla de oro. Amén, amén. Así es. ¿Qué, ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿Qué nos dice Dios eh, en, en su palabra para poder entender, comprender uh -huh. esta, esta situación? Bueno, pues les vamos a, a compartir lo que la Escritura nos enseña y dicen en Mateo 7, 7 Mateo 7, sí es, es, es 7 al 12. Y, y ves lo que nos dice la escritura Nos dice de esta manera Pedir Pedir y se os dará Buscar y hallaréis Llamar Llama y, y se os abrirá Amén Aquí está hablando De que tenemos el derecho a pedir Amén Esa es la regla de oro Amén, o sea, amén Tenemos el derecho a pedir Y dice que si pedimos se os dará, o sea, se, se nos dará, va a dar. Claro. ¿verdad? Se nos va a dar. Dice, busquen y van a, y van hallar. a hallar. Así es. Estoy aquí medio parafraseando. Uh -huh. Dice, llamen y se les, va, se a les va a abrir. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir que cuando el Señor nos da esta regla? Es la de pedir, Amén. la de buscar. Y la de, de llamar. De llamar. Ahora, es, es bien importante eso que le vamos a comentar. La misma escritura nos enseña que Jesús es el lazo directo para que nosotros entremos en comunión con el Padre. Amén, amén. Es importante eso. El Padre y Él son uno. Entonces, por eso Así lo pone es. a Él como el Hijo. Como el Hijo. Para que nosotros vayamos a un lugar seguro. Sí, amén. De, de cómo buscar de Dios. Entonces dicen, Pidan y se les va a dar. Uh -huh. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. Agradeciendo un poquito es. aquí las palabras. Uh -huh. Porque esa es la versión 60. Uh -huh. Yo estoy hablando ya en la versión 21. <ríe> <ríe> ok. Y el Por, verso 8 nos dice: Todo aquel que pide, recibe. Ahí sí. está, es una promesa. Uh -huh. Todo aquel que pide, recibe, puede recibir. Uh -huh. Entonces, y digo puede, si lo hacemos de la manera correcta. Sí, amén. Pues esa es la regla. Es. ¿verdad? Y ahorita sí. vamos a ver más a, a, a, al respecto. Y el que busca, el que busca haya. Va a hallar. Si tú andas buscando algo, tienes la capacidad de encontrar. Amén. Porque andas buscando. Andas buscando. Amén. Así es. Y al que y llama, el que llame, pues se le tiene la oportunidad de que se le, le abra una, una, una puerta una Así oportunidad es. O, o una bendición. Uh -huh. Así Entonces, es. es lo que nos está aquí diciendo la, la escritura. Entonces, pidan para que puedan recibir. Amén. Busquen para que puedan hallar uh -huh. y llamen para que se les pueda se abrir, les la, abrir las ventanas Amén. del cielo. Para, dicho así, de, de esa manera Sí, amén, amén Ahora, vamos a ver ahora La contraparte de esto uh -huh. En un momento dado ¿Por qué la contraparte? Porque estamos hablando de las reglas De las reglas, sí Y, y esta regla uh -huh. Nos dice Lo, lo siguiente, uh -huh. en el verso 9 En el 9 nos dice ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo Le pide pan ¿Le dará una piedra? Fíjate. Véase lo, lo, lo no. interesante de esto? Dice, ¿qué hombre hay de ustedes, de nosotros? Que si el hijo te pide pan, tú le vas a dar una piedra. Sí, no, pues no. ¿Satanás sí, sí le dijo a, a, a señor al Señor Jesús? Señor. Y que estas piedras se conviertan en pan. Y que dijo, sí. no, no solamente de pan vivirá el hombre. Uh -huh. O sea, que no tenía que andar comiendo piedras. Sí. No porque no pudiera él convertirlas. No, exacto. Sino porque Satanás estaba tentándolo. Estaba tentándolo. Sí. Entonces dice, en el verso 10, o oh, si le piden un pescado, le dará una serpiente. Y habla de la serpiente aquí como un símbolo de de, de maldad, de, sí, sí. de, de error, de, de, de falla, sí, sí, de, de ¿eh? extraviarse. Entonces, esto es bien, bien, bien importante, mi amado, porque estamos hablando de la regla de oro. Amén. Estamos hablando de, de esta regla que, que la, la escritura nos muestra y nos enseña de, de qué se trata, de uh -huh. que, cuál es el, el asunto. Entonces, es, esto es muy, muy, muy, muy, muy importante. Eh, de que amén, nosotros lo no podamos amén, entender es. ok amén. entonces vamos a continuar para no llevarnos demasiado tiempo el, el verso 11 entonces, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto, ¿cuánto más? más vuestro padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan ¿Qué es lo que pasa con nosotros los padres cuando un hijo nos está pidiendo y está pidiendo lo correcto, lo justo? Te mm -hmm. esmeras por darle al hijo lo que, lo que está necesitando. Claro. Aquí, en esa regla de oro de, de, del Señor, nos está diciendo exactamente lo mismo comparándonos con nosotros como, como con seres oro. humanos. Ajá. Como padres terrenales. Si, si tú eres un padre y llamas a tu hijo, pues... Y dice aquí, siendo malos, o sea, como diciendo, somos imperfectos. Somos imperfectos, sí, sí. De, de, de nacimiento Ajá. somos imperfectos. Uh -huh. Nuestras vidas pueden ser, ser santificadas uh -huh. ya con la presencia de Dios en nuestras vidas. Sí, así es, amén. Pero humanamente hablando, pues, eh, somos carne. Somos carne. Somos carne. Entonces... Así es. Pero aún así dice, ¿sabes dar buenas a, a, a, a tus hijos? A tus hijos. Uh -huh. ¿Cuántos te han pedido tus hijos que, que sí se los has podido dar? Mira, sobre todo cuando la economía no está tan, sí. tan, tan, tan mal. Que sí se y, puede. y que, la, que está, lo que te están pidiendo, pues, uh -huh. es como uh -huh. si un, un hijo te, te pide eh, que quiero un Lamborghini o que o quiero un carro Ferrari. Pues usando los carros que son un poquito más caros en, en el mercado. Así es. Y, y tú no ganas más que el salario mínimo, un poco más, pues es imposible comprárselo. Claro, claro. Pero a lo mejor sí les puedes comprar un carrito, un chiquito. ¿Verdad? De juguete. <risa> <risa> ¿Verdad? Tiene P que, pero... que haber una comprensión entre entre hijos y padres, padres e hijos. Eh, eh, cuando, exacto. Cuando este, sabes que sí se puede, pues qué bueno. Pero cuando qué no, bueno pues, que se pudo, ¿verdad? Claro. Pero cuando no, pues no se pudo. Eh, eh, exacto, exacto. Uh -huh. Dice, este, cuanto más, me, me gusta esa palabra, uh -huh. cuando dice, cuanto más, más, ¿quién? Vuestro padre. Vuestro eh, padre, hablando uh -huh. de Dios. De Dios. Que, que está, está en, en los cielos, cielos. Dará buenas cosas a, a quienes. Le a los que le pidan. Por eso es una regla. Uh -huh. Es una regla, claro. Porque nosotros tenemos que buscar, tenemos que, que, que saber a dónde nos vamos a, a dirigir. Así es, así es. Y viene ahorita un pensamiento aquí a, a nuestras mentes. Uh -huh. Somos muy dados a costumbres y a tradiciones. Uh -huh. Y a veces esas costumbres y esas tradiciones se convierten en enemigos para con nosotros y con Dios. Uh -huh. Porque nos hacen hacer cosas que no teníamos que haber hecho. Exacto. Una Así. cosa es que humanamente se tengan costumbres y se tengan tradiciones uh -huh. y otra cosa es que las apliquemos sí. en nuestra vida, sobre todo cuando tenemos el conocimiento, el conocimiento de Dios. Sí, porque pues ya vendrían siendo traiciones, o sea. Exacto. Uh -huh. se, se, se convierte en eso. Y estamos en fechas también muy peligrosas ahorita. Porque eh, nos equivocamos. En lo que conocemos como Navidad, lo que conocemos como uh -huh. Semana Santa, lo sí. que conocemos como cualquier época del año, uh -huh. eh, somos muy dados a veces, a veces a irnos a las costumbres y sí. a las tradiciones. Sí, porque este se va uno por las corrientes de este mundo. Exacto. Y las corrientes son fuertísimas. Y, y, y por eso, o sea, tiene uno que, o sea, que buscar al Señor y tener el conocimiento... De él, de su palabra. Exacto. Uh -huh. Exacto. Nos, nosotros tratamos de causar por el mejor camino que nos sea posible. Uh -huh. Yo no quiero que tú te equivoques, como Así yo es. tampoco quiero equivocarme. Claro. Y si yo no quiero equivocarme, pues tampoco quiero equivocarte a ti. Uh -huh. Entonces, nosotros hemos platicado mucho al respecto, eh, no, y no de ahorita, sino ya, ya, ¿De, ya, ya, ya de tiempo. Uh -huh porque ya tenemos muchos años en el ministerio. Amén, así es. Y, y nos damos cuenta, nos damos cuenta de cuánto error se comete sí. por ignorar las reglas del Señor. Las reglas del Señor, amén, así es, así es. Entonces, es bien, bien, bien, bien importante que estemos conscientes uh -huh. de eso. Así Dios es. es un Dios celoso. Sí, correcto. Es como... En el matrimonio. Uh -huh. O sea, Dios, Dios siempre pone los comparativos en alguna forma. Así es. Pues, ¿tú no quieres que yo ande con otra mujer? Pues no, claro que no. Y yo tampoco voy a querer que tú andes con otro hombre. Lógico. Y menos escondidas. Claro. Y menos visibles. Claro. Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Hacer las cosas correctas. Sí, sí, tiene que haber. Un, hacer las cosas bien correctas. Con respeto. ¿Para qué? para que todo camine que, que, derechito. de la mejor manera, claro. ¿verdad? De la mejor manera. Entonces Dios nos está dando, pues nos da su palabra. El problema es que no la leemos. Sí, sí, sí. Sí, a, a lo mejor sí sí la tenemos ahí en casa, una Biblia. Ajá. Y a lo mejor a donde tú vas, te predican con la Biblia. Ajá. O yo no sé si a donde tú vas te predican con una tableta o con un teléfono. Uh -huh. Porque también se puede, sí. pero no se debe. No. <risa> Para nosotros es mejor el libro, la palabra. Claro, porque puedes subrayar, puedes tomar notas, puedes hacer un montón de cosas. Entonces, esto es bien, bien vital y bien importante. Y pues en algunas ocasiones hemos dicho, si tu lugar donde tú vas a, a escuchar la uh -huh. palabra de Dios, que se supone que a eso vas, porque pues te hablen de la palabra de Dios. Y si no la están usando, están usando un teléfono o una, o una tableta, díganle, hermano, por favor, háblenme, pero con la Biblia en la mano. Uh -huh, uh -huh. Así es, amén, amén. Hablen con la Biblia en la mano, o hermana, porque son, son mujeres. Así es. Pero tenemos que verlo desde esa perspectiva. Es que en, en realidad, este, en, en, en la palabra del Señor, encontramos lo que necesitemos. Ahí está el Señor hablándonos. Uh -huh. Por ejemplo, ahí en, en Proverbios 4, ¿verdad? Sobre los beneficios de la sabiduría. Dice, oíd hijos. Uh -huh. Oíd hijos, la enseñanza de un padre. Y estad atentos. Para que conozcáis cordura. Uh -huh. Entonces, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis, desampararéis mi ley. Porque yo también, o sea, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, tenga tu corazón mis enseñanzas. Guarda mis mandamientos y vivirás. Amén. Vivirá. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor. Precioso, Entonces, precioso. Miren. Yo entiendo, o nosotros entendemos, que nuestros programas que, que hacemos o nuestros videos uh -huh. no son de los más populares. No, pues es que la gente... Y no me interesa que sean populares. Sí, no, no. Lo no. que me interesa es que tengan contenido. Amén, a mí, claro, claro que sí, debe de haber contenido. Si a una sola persona le bendijo, perfecto. Gloria a Dios, gloria al Señor. Si a dos, magnífico. Amén, amén. Ese es amén. el propósito. Si a Dios les bendicen, perfecto. Glorificados. Pero el hecho el es señor. que pongan un me gusta sin ver el video, uh -huh. pues ese me gusta no sirve. Sí, no, no. Sí, es, okay. es, es nomás un cumplido. Sí, bueno. es, eh, como es lo que dice, bueno, pues, o sea, ok, pero, pero no, realmente la persona tiene que, que ver realmente el, el contenido y tiene que andar buscando realmente pues lo que su corazón uh -huh. le, le está pidiendo. Exacto. Y si no le está pidiendo, por eso pasan. No, Por eso no. el compartir, uh -huh. verdad el, el compartir algo que te agrada. Es como cuando vamos a un restaurante y te gusta cómo te sirvieron, cómo te atendieron. Uh -huh. eh, te gusta el sazón que, que tienen allí. Ahí recomendándola. Sí. El, el restaurante ese. Sí, claro. Eh, o cuando tú ves algo que es bien común, que ves una película... Y te gustó, ahí le andas recomendando para pues, que ustedes vayan a verla también. Sí, sí, sí. A lo mejor no es lo que deberías haber visto, pero Pero, pero te gustó. sí, lleva un, un buen mensaje, un buen propósito. Ah, pues, perfecto. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, e e estas son las reglas. Sí. Y amén. son las reglas de oro, mi amado, mi amada. Amén. Que debemos de establecer y debemos de guardar nosotros para que Dios bendiga nuestras vidas. Nuestras vidas, sí. Porque, ¿qué Así es lo que es. queremos en la vida? Que Dios bendiga nuestras vidas. Amén, amén. Así es. Que Dios nos bendiga para poder ser nosotros también de bendición. Amén. ¿Qué Por eso bueno, es. aquí los ejemplos, ¿verdad? Sí. Pues si un hijo te pide un pan, vas a andar en una piedra. Amén. Así es. O una serpiente. Claro. Entonces, esto es lo que hijos. nos está diciendo la Escritura. Amén. Y, y esto Así queremos es. que sea el maná del cielo, porque es la palabra. Es la palabra. y que, que tenemos que, que compartir con, con ustedes. Amén, amén, así es. Y ya, ya voy a ir terminando, porque el tiempo se está corriendo de Ajá. veras. Ya, ya en el pienso. verso 12 o sea, nos dice el siguiente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, uh -huh. con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. Amén. Entonces... Así que todas las cosas que, que tú quieras, que los hombres hagan con, con, con ustedes, uh -huh. parafraseando aquí un poquito. Así que todas las cosas que, que tú quieras, que los hombres hagan contigo, uh -huh. así también hazlo tú con ellos. Así es. Porque esa es la ley. Es y de ley. los profetas. Amén. Amén. O sea, como diciendo, esa es la ley que yo dejé, que yo le di a, a mis di. siervos Amén. desde la antigüedad. Así es, así es. O pues sea, habla de los profetas también, ¿verdad? Entonces, uh -huh. te, tenemos que, que actualizarnos a través de, de las Sagradas Escrituras para poder entender y así comprender es. esto. ¿Para qué? Uh -huh. Para que cuando nosotros vamos a la Escritura, uh -huh. se cumpla entonces lo que nos dice, en lo que veíamos primero. sí. Pidan para que se les dé. Para que se les dé así Busquen es. para que hallen. Llamen para que puedan abrirse las, las ventanas de los cielos. Porque todo aquel que pide qué pasa, va a recibir. De el que busca es. va a hallar. Va a hallar. así de es. El que llama, se le va a abrir. ¿A poco no es Amén. bonito la, la, la palabra cuando se explica, eh, cuando se entiende, cuando se comprende? Es, es, es el maná del cielo esto. Amén Es el maná del cielo Así es Y bueno, dentro de los propósitos de, de la oración Nosotros, el o Señor. yo en lo personal Amén, amén Pues sí. yo le doy gracias a Dios porque Esta mujer Dios me le permite amén, cumplir amén, un año más de vida Amén Alabo y glorifico Ya llevo muchos, ¿verdad? pero <risas> uno más Alabo y glorifico el nombre del Señor Y le doy gracias por y, su gran amor y, y vamos a orar. Vamos a orar. Así es. Y, y yo les vuelvo a repetir nuestro correo. Hoy.oramos.gmail.com. Escríbanos. Hoy.oramos.gmail.com. Escríbanos si quiere, necesita de que le apoyemos con la oración. Amén. Así es. Y vamos a orar. Yo quiero orar. Amén. amén lugar Por esta mujer linda que Dios me ha dado Gloria al Señor Ha sido mi compañera ya por 55 años Aleluya Amén, amén, alabado y glorificado recuerdo cuando señor. la conocí Cuando puse mis primeros ojitos Ahí en ella <risa> Esta bolita pues, Chiquita mujer, <risa> Bueno, y, alabado y glorificado sea El nombre del Señor Imagínense Imagínense nada más. Bendito sea señor. aquellos tan bellos. Cuando se tiene la juventud de encima. Es bello, es bello. Y qué hermoso es poder llegar a esas edades y seguir igual de enamorado. Sí, ¿verdad? Es más. Perfecto. Más bueno, enamorado. Claro. ¿Por qué? Porque ya nos hemos conocido. Amén, amén, así Gracias por ser la mujer que eres. Gracias, igual. Dios, Dios sabe y conoce todas las cosas y por eso estamos aquí. Exacto. Y quisimos <risa> ver, hacer este ya. video precisamente para hacerlo más público porque es un orgullo poder haber llegado ya a 55 años de matrimonio y llegar a, a las edades que ya tenemos. Amén, amén, así es. Por mi parte pues, no más 18 pero al revés que son 81. <risa> Bueno, y es de, gracias de hecho al señor. Si no se va a hacer más eh, 78. Sí, 78, sí, sí. <risa> Así es. Entonces, cómo no vamos a ser a estar agradecidos con nuestro Dios por ello. Este es un momento de agradecimiento a nuestro Dios por la vida que nos ha dado y este compañerismo que hemos podido tener, hija. Así es, amén. Porque y, ha sido maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Y que Dios nos permita vivir muchos años más y que podamos ser ejemplo para muchos, por muchos más años. Así es. Padre, sí. le adoramos, le bendecimos. Sí, Señor. Alabamos Honramos y glorificamos nombre. su santo nombre. Gracias, Padre. Dándole gracias, Señor, por su amor, por su, su misericordia. misericordia que es grande. Gracias, padre. Señor, por esta mujer que me ha dado. Gracias, Señor. Gracias, Porque usted le escogió... Usted, Desde señor, nuestra juventud. Ha tenido grande amor para conocer. Desde nuestra juventud, usted me gracias, la escogió, padre. Señor. Gracias, Señor. Quiero que yo pusiera mis ojos sí, en señor. ella. Gracias, padre. Ella lo ignoraba. Sí, Señor. Así pero usted, está. Señor, me dio sí, esa gracias. capacidad sí, señor. de poder poner mis ojos sobre, sobre ella. Sí, Señor. Y al el tiempo ella pudo sí, ya sí, empezar señor. a responder. Sí, no, no un principio, porque estaba muy jovencita. Sí, señor, pero, Padre gracias Santo, nombre, padre. gracias porque sí, al señor. final usted puso en su corazón. Gracias, padre. El que pudiéramos gracias. iniciar gracias, un noviazgo. Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que duró Arrabado casi los nombre, siete señor. años, Señor. Gracias, Padre. Y lo pusimos contra este matrimonio. Sí, señor. Que ya pasaron ya 55 años, Señor. Sí, señor. Alabado y glorificado sea su Señor. Y doy gracias padre santo porque nos ha permitido cumplir años nombre, señor. de vida y años de matrimonio. Sí señor. Y usted nos ha regalado cuatro bendito hijos preciosos señor. Bueno sí, para nosotros señor. son preciosos. Gracias señor. Por tres nuestros, varones y una mujercita. Sí, sí, por nuestros nietos, y nos ha dado señor. siete nietos señor. Sí señor pidiéndole la bendición. A través de estos cuatro hijos. La bendición sobre ellos padre. Que son tres los que están casados. Están en una edad. Y Padre suventud, Santo, señor, gracias, gracias por sus sí, bendiciones. Señor, en el nombre de Jesús. Pero Padre Santo, yo quiero que esto se extienda gracias, gracias, hacia señor. todas las personitas que nos están protéjalos, viendo. Padre. Señor, y que y de extienda, acuerdo a su propia necesidad, Señor, de acuerdo a su propia necesidad de ellos, sí, usted les dé. Así como dice, Bendito, dice su palabra, Si piden pan, que no se les vaya a dar una piedra, sí, sino por el contrario, que reciban la bendición. Bendiga, Señor, a cada uno, cada uno, señor. Y Padre Santo, en el de Jesús. que nadie Gracias, se padre. quede sin recibir la bendición que bendiga, tanto anhela señor. y desea. Bendiga a sus hijos, bendiga Nosotros tenemos a todos planes y deseos, Señor, de lo que sí, queremos seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Y para ello, Padre Santo, le pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Señor. Y se tome. En cuanto, Esos Señor, esta hermanos, nuestra ponemos, petición señor, nuestras peticiones de Esto que Dios queremos Padre, y anhelamos hacer, Señor, que para continuar para adelante con el ministerio. creemos Padre, Queremos, Dios Señor, lo puede hacer. multiplicarlo. Sí, Señor. Y poder llegar sí, a miles y, y de ser posible a millones porque de personas. Toda y Padre Santo, que su amor, su poder, su Todo gracia y su majestad señor, vaya impreso poder. en eso. eso sí, Señor. Sea con nosotros, Señor. Sí, padre. Ayúdanos Gracias. a hacer de más bendición para todas sí, las personas Dios que Dios. Sí, nos señor. vean y nos escuchen. Así sea, Padre. Y de bendiciones, sí, haga sanidad, sí, Padre sí, Santo. Cambie sí, y padre. transforme las toque vidas. Toque corazón, Que padre. cualquier persona que se le acerque, en Señor, y le pida perdón por sus errores, por sus faltas, por sus padre. fallas, que usted, Señor, le perdone. Oh. Cristo si alguien Jesús, se acerca con alguna necesidad física, rey, de, morir, problemas de salud, Padre. Padre Santo, déles la sanidad. Sí, hay mucha muerte, Señor, por de cáncer, por, por el, el COVID, COVID Jesús, y por otros problemas. Cuídeles de accidentes, Señor, que te todos los días, aquí en esa área donde el estamos, Señor. Jesús. Aquí del metroplex sí, señor. A cada rato hay accidentes, Señor. A cada rato hay muertes. Oh, Cristo, tanta maldad que hay, señor. Y luego señor, la maldad señor. por las armas. Sí, Señor. Padre Santo, Gracias, padre. cuide Gracias, cuide señor. de sus hijos. Sí, Señor. Y denos Protéjales, la gracia, Señor, padre, guarde, de poder cuide. ser de bendición de cada para con todas las personas. Señor. Y la persona señor. que nos escriba, Señor, amado. que pueda recibir Cristo. la bendición sí, desde el mismo instante en Ay, el que están ya. escribiendo ese correo. Sí, Señor. Alabanza y mi Dios que usted gloria, señor, honra, a usted sea toda la honra que sea toda la gloria sí, y que señor. sea toda la alabanza gracias, no para nosotros gracias, Señor sino para usted nada más gracias, Padre, por su usted amor. es el que merece la honra, la gloria y la alabanza Al... y se la damos señor, sí, sí, este señor. señor por todo lo que usted alabanza, nos ha dado honra y, gloria, y gracias por eso que va a usted, continuar Padre. dándonos gracias, y, y va a continuar bendiciendo sí, señor. para su honra para su honra gloria y para su alabanza en Cristo Jesús en Cristo Aleluya. Jesús. Aleluya. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. amén. Y amén. Pues mis hermanos, hasta aquí llegamos. Eh, sí, quería haberlo hecho un poquito Señor. más cortito, pero bueno, ya se nos fueron casi 34 minutos. Y Así pues es. bueno, les amamos, les queremos, y aquí estamos precisamente es. porque queremos ser de utilidad para ustedes. Queremos ser de ayuda, queremos ser de bendición. Así es. Y mucha gente nos ha pedido oración. Mucha, muy, mucha gente. Y si Así usted es. necesita de la oración, simplemente pues escríbanos. escríbanos. Escríbanos, escríbanos. Le doy una vez más, ya para cerrar. Hoy.oramos. Arroba. Gmail .com. Así es. Y permita que Dios bendiga sus vidas. Por escribirnos gracias un fuerte abrazo de nuestra parte en el amor de cristo mil gracias a todas las personitas que han estado enviando saludos felicitaciones por aniversarios, cumpleaños mil gracias a todos y cada uno les, les damos a todos a todas nuestras familias amistades hermanos en cristo todos todos sean bendecidos de parte de nuestro dios y muchas gracias mil bendiciones para todos sus amigos de siempre Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Bendiciones. Y es que Dios me, me dice Madrigal, o nos dice madrigal, porque es su apellido paterno. Así es. Pero yo le agrego a veces de Cavazos. Pues sí, que, de cavazos, así es. <ríe> Entonces, eh, así bendiciones es. y que el, el Señor me les bendiga enormemente a Amén. todos y a cada uno de ustedes. Así sea. Bendiciones. Bendiciones para todos, para todos.